I'm a Light. Hoy presentamos a Cero Frío. Y esta es una réplica del laboratorio donde diseñé mi primer robot. Miren. Hola, ¿un autógrafo? Seguro. Ahora, dime, ¿cuál es tu nombre? Mari tiene problemas auditivos, pero puede escribir y leer bien los labios. Es grandioso conocerte, Mari. ¿Quieres un autógrafo también? Bien, ha sido un día largo. Es tiempo de descansar esas ondas cerebrales con un poco de Beethoven. También él tenía problemas auditivos y fue un gran genio. Es como si ella pudiera sentir la música. Sí, siente las vibraciones. Le gusta toda clase de música. Entonces, ¿le va a gustar esto? Conseguí boletos para cero frío. Claro, Mari, todos podemos ir. ¡Qué es esto, amigo! ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Este espectáculo pasó a los perros! ¡Vámonos de aquí! ¡Cortos circuitos! ¿Qué pasa con esos aparatos? Algo? algo extraño sucede aquí. Creo que tendré una conversación con esa banda. ¿A dónde vas, eh? ¡Sparkman! ¡Toma un poco de esto! ¡Fallaste por un kilómetro! ¿Estás seguro de eso, Spartman? ¡Ah! Oh, Quizá le refrescan a Spartman, pero yo soy demasiado caliente para controlar. Ah. Ah. ¡Buen disparo, ¡Bana, Ahora es mi turno de darle un tiro. Ah. ¡Buen intento! ¡Pero ahora es mi turno! ¡Es hora, hora de retirarse! O, o se fueron. ¿Qué estaban haciendo aquí? ¡Mega! ¡Todo el mundo se fue! ¡Hasta la madre de Mari! Algo extraño sucede. Sí, y creo que los del grupo acero frío tienen algo que ver con eso, hermanita. De ninguna forma, no creo eso. Oh, Omega chico, deshacerse de esos pesados rompetiestas fue una buena jugada. Venían por nosotros. Sí, hombre, salvaste nuestro pellejo. Uh -huh. Y como una muestra de nuestro agradecimiento, aquí tienes un pequeño obsequio. ¡Oh, vaya! Ah. ¡Es una nueva canción! ¡Esto es demasiado bueno! ¡Oh, nos vemos después, nuevo, chicos! ¡Mari! ¡Aquí estás! ¡Estaba preocupada! ¿Encontraste a tu mamá? Bien, nosotros la encontraremos. Quédate conmigo. ¿Control de tengo que darle crédito, Doc. Una bella y malévola idea. Sí, así es. Y cuando el Dr. Light escuche esta música, se convertirá en mi robot humano personal también. Ahora, a interferir con las estaciones de radio locales y recoger el resto de mis robots humanos. Vamos al monte Shasta. No. Muy bien. Vamos, Vamos al Monte Yasta. ¿Bien? una con claro. Vamos al Monte Yasta. Excelente. Mi torre de transmisión será terminada en un tiempo récord. Guzmán, más hombres robots están en el camino más materiales de construcción. ¿Qué? ¡Imposible! ¿Dónde los voy a encontrar? ¿Mm? Pero pensándolo bien, ya lo tengo, sí. <risa> Algo hizo que todos en el concierto se convirtieran en zombies. Sea lo que sea, sobrecargó los pobres circuitos de Roche. Escucha. ¡Doctor Light! ¡Es increíble! ¡Oh, no! Gracias, Ron. Las ondas de mi cerebro están sintonizadas con Beethoven. Oh, sé que le gustará una vez que la escuche. Ajá, allí está el problema. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? parecer fue causada por una onda de ultra alta frecuencia, sí. Apuesto que tiene algo que ver con la música de acero frío. Estoy seguro que tienes razón, si pudiéramos... Eso es una emergencia. Lo revisaré. <risa> no puedo creerlo. Una nave de combate está destruyendo el puente Golden Gate. Vamos, Roche, tenemos que volar. <risa> Ahora, si tan solo pudiera analizar esta onda, quizá un poco de Beethoven aclare mi mente. del juego por un buen tiempo ahora atrapar al doctor Willy hey doc prepárese para empacar eres tú quien va a empacar mega tonto tú eres tú. Oh, ya me que de tu perro tú eres el siguiente Puede ser fuerte, pero yo soy muy cortante. Lo siento, pero la diversión ha terminado. Dile hola a los peces. de aquí como sea y rápido. Aquí hay señales de una batalla y no veo a Megaman por ningún lado. No. Que Mega me ha herido en el fondo de la bahía. No perdamos tiempo. Si está herido, necesita energía. Ven acá, Eddie. Tú me llamas Benelaprobot. Mi mamá se encuentra bajo el agua. Oh, estará débil como un grano de arena. Venceré. No te preocupen. Eres una gran visión para circuitos averiados. ¡Me da Edith, con energía! Hablando de una segunda oportunidad... ¡Vámonos! Oh, ¡Hazme un favor! La próxima vez trae una pajilla. Exactamente, ¿qué ocurrió antes de que el Dr. Light desapareciera? Doctor estaba a punto de escuchar su disco de Beethoven, La... La... La... La... pero yo lo cambié por el de acero frío. Oh, oh. La música hipnotizó al Dr. Light igual que a los otros humanos, excepto a ti, Mari. La teoría del Dr. Light era cierta, la música tiene algún tipo de señal de control mental, pero Mari no es afectada porque no escucha. Estoy seguro de que Acero frío es una banda de robots disfrazados del Dr. Willy. Lástima, mi banda favorita es un grupo de robots bastantes. Lo único que aún no sabemos es a dónde se llevó el Dr. Willy a todos los demás. dejaba el museo y dijo vamos al monte Chasta eso es, vamos Roche a volar amigo no te preocupes seguro tu madre estará allá ...según los planes. ¡Excelente! Tan pronto como el Dr. Light haya completado el elevador de energía... ...levantaremos la torre de transmisión... ...y el programa de acero frío alrededor del mundo. ¡Sí! Y ahora vamos a acabar con las mentes de todo el mundo. ¡Es una gran montaña! ¡El Doctor Willy podría estar en cualquier parte! Allá hay un campamento de leñadores. Veamos si han visto algo sospechoso. No. Tu elevador de energía está terminado, Doctor Willy. Excelente. Con tu genio bajo mi control, nadie puede detenerme. Ahora, levantemos el transmisor. Sí, su eminencia imperial. La torre de transmisión está lista, ¿qué más puedo hacer? Me complace que lo preguntes, mi fiel asistente. Y mejor segundo científico del mundo, activa el generador de transmisión. Ahora es el turno del resto del mundo para convertirse en mis robots personales. Jack, es hora de subir el poder hasta 50 billones de vatios. Activa el sintetizador de voz Ahora puedo convertir mi voz en señales de control mental y darle a los humanos mi primer decreto imperial. ¡Atención todos los humanos! ¡Destruyan a Mega Man! Disculpe señor, ¿ha visto o ha escuchado últimamente algo extraño por aquí? Sí, como zombies de ojos perdidos o música rock pesada. Ninguna otra cosa por aquí que el cielo azul, grandes árboles y la buena música. ¡Destruyan a Mega Man Creo que es tiempo de bailar Mega cuidado! Será mejor que lo aplane. Esta vez no voy a lograr escapar. ¡Mega, Mega! ¡Right back! Messenger! We now return to Mega Man! Compañero, destruir a Mega Man, oh, no. Oh, no. Ah. hay que hacerlo sin herida a estos humanos. de salir de aquí. ¿Dónde está Roche? ¡Ponemos! ¡Eso es! Está sintonizando la señal del doctor Willy, viene del otro lado de la cima de la montaña. Así que eso es. El Dr. Willy está construyendo un radiotransmisor gigante. Creo que transmite acero frío alrededor del mundo y convierte a la gente en robots humanos. Tengo suficiente poder para destruir esa torre ahora. Eso pondrá a Willy, el gran controlador de mentes, fuera de servicio. ¡Mira! ¿Ah? No te preocupes, ella estará bien Debemos alejar a los humanos para que no sean heridos cuando destruya la torre ¡Nos ocuparemos de eso, hermano! ¡Ey, escuchen todos! me va por allá! Alejaré a los humanos un poco Así mí... hará su trabajo ¡Bien, a bailar se dijo! Así que ellos también están a las órdenes del Dr. Willy. Estaba seguro que eran unos robots. ¿Necesitas ayuda, Mega Man? Sí, gracias. Bien, chicos robots. ¡Oblastémoslo! No Lo sabía. Voy a recibir una verdadera carga por volante hasta el Mega Espacio, Mega Espazio. ¡No! ¡Vamos! Sintonízate un poco. Sí, ¿Por qué no un poco de música de metal verdaderamente pesado, Man? ¡Fuera, abajo! ¡Voy a freírte, mega crepino. Ven y alcánzame, aliento de trueno. Dime qué sucede, Sparman. ¿Perdiste tu toque? ¡Ahora verás! ¿Te molestaría si tomo sus armas, muchachos? Bien, tomaré eso como un sí. Mm. Ahora podré subir a esa torre y destruir el transmisor. ¡Es Mega Man! ¡Está tratando de destruir mi torre! ¡Deténgala! ¡Acabemos con ese Mega Bobo! ¡Hey, Mega Man! Oh. ¡Es tiempo de recortar tus alas! Ah, eres historia, Mega ah, Man. No, antes de que te dé un pequeño pie caliente, Guzman. Oh, feliz aterrizaje. No, oh, oh, no, alguien detenga a ese robo tonto. Pondré a Willy fuera de circulación. cortocircuito, circuitos, toda la torre va a explotar. subestimen el plasma poder no, no no mi torre y todo es por culpa de esos estúpidos robots porque estoy rodeado por estúpidos quizá porque así es como sabes construir Doctor Willy Rush, aquí chicos aquí arriba muy bien ahora encarguémonos de Willy el momento de luchar hermanito no recuerda mi lema quien programa y huye vive para programar otro día todavía tengo el controlador pequeño de mente Solo vámonos y empezaremos de nuevo en unos minutos empezaré a programar otra vez me temo que no tienes esos minutos doctor willy lo desapareceré del firmamento ¡Protegerte! ¡Mira, robots malos! Ah, árbol muerto, cabeza muerta! Creo que este túnel tiene una salida. ¡Demonios, lo perdimos ya! ¡Sorpresa! Ah, ¡nos golpearon! ¡A abandonar la nave! ¡Escapamos, chicos, pero los enviamos río abajo! Tú todavía eres tu héroe, Mega Man. Tú también eres una heroína, Mari. ¿Pero qué de will? ¿Te ha escapado? No se preocupen. Tengo la forma perfecta de interferir su señal de control mental. Escuchen. tuned we'll be right back after these messages